Vale, pues os voy a presentar a Francis Pañagua, que es director de secretariado de Comunicación en UNIA. UNIA es la Universidad Internacional de Andalucía. Eh, Francis también es profesor de esta facultad, de la Facultad de Periodismo, y es licenciado en Periodismo por la Universidad de Málaga. Francis ha venido a reflexionar con nosotros sobre las actitudes sociales. ¿Su ponencia se llama? ¿Cuál es tu actitud? social? Pues, Francis ya está preparado para abrir su ponencia y en un momentín nos va a habilitar sobre la actitud social. Cuando se conecta su wifi secreta, que solo él conoce, para, para profesores y chufados, yo no tengo. Bueno, yo lo aprovecho porque quería conversar eh, un poco con las palabras que decía Natalia. de interacción. Es cierto que con la... De las redes sociales, el cambio de actitud y de hábitos que se ha producido en el ámbito de la comunicación, hemos tenido cierta, cierta incertidumbre. En ese sentido, yo quería, y es un poco parte de mi intervención, convertir esa debilidad en una fortaleza, no siendo sé, menos estando en la facultad de ciencia de la comunicación y muchos de los que estáis yendo caras hoy. Eh, alumnos de la facultad. Digo, convertirlo en una fortaleza, ¿no? Y recientemente hemos escuchado a algunos colegas de profesión más del ámbito eh, del periodismo que eh, insistían en la idea de que nunca antes ha existido tanta demanda de información por parte de la ciudadanía en general. Y en ese sentido proponen Llegará el momento, el momento que eh, se está cocinando, ¿no? el, un poco eh, no la reinvención del periodismo, ¿no? sino los cambios y transformaciones que estamos sufriendo en el mundo de las comunicaciones del periodismo, pero ya el momento en que pues no deben ser o deberían ser los profesionales de la comunicación que, por formación, como destacaba antes Natalia, pues, y, y ahí el trabajo que nos corresponde en este caso a los profesores de la facultad pues seamos probablemente los mejores capacitados o formados para hacer ese filtro profesional. Sin embargo, la red, como vemos ahora, nos da oportunidades a todos y nos sitúa eh, a todos por igual. Pero sí es cierto en lo que es la elaboración de la información profesional, información periodística, pues de mejor capacitación, actitudes centrales, evidentemente, deberán ser los consejeros de la comunicación, una de las debilidades que sufrimos ahora mismo en la profesión es la credibilidad y en ese sentido, para volver a recuperar esa credibilidad en los ámbitos de la comunicación, desde las facultades tenemos que jugar un papel importante. Antes de empezar, también me gustaría hacer una autocrítica o reivindicación. Yo creo que el mundo de las redes sociales va por delante del mundo universitario y creo que deberíamos hacer un gran esfuerzo ...por sincronizar nuestros relojes... ...desde el mundo universitario... ...de investigación... ...de la academia... ...con respecto a la sociedad... ...y el mundo empresarial... ...que, que nos ha tomado de delantera... En este, ...en este terreno... ...bueno yo muy brevemente... ...porque además yo tengo que... Eh, ...resumir mi intervención... ...porque voy a contar con dos colaboradores... ...ahora os contaré por qué... ...porque... ...bueno aprovechando el título de la... ...de la jornada... Después de pensar varias veces, incluso tener preparado una intervención, cambié de opinión y opté por eh, una presentación breve en aras precisamente de lo que decía, de incentivar, de fomentar, de, de demostrar, de convertir en una fortaleza para los profesionales de la comunicación, sobre todo, todo el mundo en general. La oportunidad eh, como salida profesional, sabemos todos, no solo de la comunicación. Ahí, el otro día se publicaba un artículo maricalado de una veintena de, de opciones, 20 o veintitantas 20 opciones profesionales, no todas vinculadas al mundo de la comunicación. Lo que sea, hace falta es que en las universidades ¿eh? nos pongamos eh, a trabajar en ello y en las distintas titulaciones, incluso de manera transversal en algunas titulaciones, se pueda trabajar en el terreno de las la redes sociales. Bien, ya le he titulado y tú qué actitud tienes en las redes sociales, un poco eh, voy a centrar mi intervención en describir algunas actitudes, si vamos bien, me parece, podemos incluso, como nos vamos a ver reflejados en alguna de ellas, pues bueno, podemos hacer el ejercicio de levantar la mano y a ver con cuál nos hemos no reflejado, todos estos mis alumnos que estoy viendo las caras que están poniendo ya eso me da porque lo hemos visto en clase, pero luego al final sí que voy a hablar de experiencias reales, de experiencias de profesionales que algunos pues, después de Despido que se están produciendo bueno, en los medios de comunicación o profesionales que han egresado de la Facultad de Ciencia de la Comunicación que han creado proyectos empresariales en torno al, al mundo de Internet y de las redes sociales. Proyectos que se ven, pueden ver lejos o se pueden ver cerca, y eso es lo que voy a, a intentar de transmitir. Bien, lo primero que me gustaría decir es que en los últimos años nuestros hábitos han cambiado y mucho. Somos capaces de hacer muchas cosas a la vez o varias cosas a la vez, estamos viendo la televisión con el ordenador delante, con el iPad, o estamos eh, tuiteando eh, el móvil. Algunas ventajas e inconvenientes tiene esto, ¿no? yo me gustaría, insisto, destacar ventajas. ¿no? Por ejemplo, la primera, no somos, somos capaces de escuchar más que antes. Pero no escuchar cuando estamos hablando precisamente en una conversación, sino escuchar a través de las nuevas herramientas, en este caso a través de, la, de las redes sociales. Lo primero que me gustaría decir, y antes lo comentaba, es que las redes sociales, por definir de alguna manera, ¿no? y el libro blanco de los medios sociales define las redes sociales como plataformas digitales de comunicación que, dan, que otorgan el poder al usuario. En la red todos somos iguales, todos podemos... Eh, organizar, diseñar contenido, difundir contenido, compartir contenido, compartir información. Si nos vamos al terreno empresarial podemos eh, estudiar qué hace la competencia, qué hacen organizaciones, empresas similares a nosotros para a partir de ahí planificar nuestra estrategia. Nos sitúan a todos en el mismo lugar. ¿Y para qué se usan las redes sociales? Hay diversos estudios, he ido a compartir uno de ellos, de… no sé si se puede ver ¿sí? ¿Para qué solemos utilizarlas? Pues mantener contactos con amigos y conocidos, comunicarnos de forma gratuita, localizar a viejos amigos y conocidos… acabo de saludar a un compañero que está conmigo en el bachillerato. Y hemos vuelto a coincidir por redes sociales. En las últimas semanas, por intereses comunes, y hoy nos hemos encontrado aquí, un ejemplo de hacer planes, organizar quedadas, mantener contacto con gente que vive fuera, gente que está porque es una moda, hacernos amigos, nos permite expresarnos libremente, estar informados de temas de interés, bueno, en fin, una serie de, de opciones. Y me llama realmente la atención que por interés profesional, solo un 8%, que es un porcentaje que, que va creciendo, ¿no? y eso es parte del eje de mi intervención que yo quería utilizar. porque Haciéndonos la pregunta ¿no? de cuál es nuestra actitud social, encontré un estudio que seguro que muchos conoceréis, que tenéis ahí la, la cita de social eh, profile, donde establecía hasta 12 perfiles diferentes ¿no? de eh, consumidores en la red y en las redes sociales. Y esa va a ser un poco el eje de mi intervención, de escribir los 12 perfiles y voy a utilizar dos perfiles, voy a citar 12 perfiles profesionales reconocidos y publicados y dos perfiles que tenemos aquí entre nosotros, cercanos, con la idea de incentivar y de desarrollar es el objetivo fundamental de, de mi intervención de que si nos lo proponemos también es posible que la van. Bueno, los perfiles, que seguro que a muchos sonarán, y no bueno, me voy a entretener mucho en ellos, son un círculo interno, donde nos vemos representados el 47% de los consumidores online, a ellos les interesa mantener relaciones con amigos, familia, no necesariamente desarrollan nuevas relaciones, es decir, participan en un círculo más bien cerrado, y se suelen suscribir con frecuencia a newsletters comerciales. Luego está el perfil de atentos, donde se ven representados el 33% de los consumidores de la red. Tienen que ser mucho más selectivos a la hora de elegir con quién se comunica y a qué tipo de información quieren compartir en las redes. Y son menos activos en redes sociales. Luego tenemos los solicitantes de información. También en este bloque se ven representados un 33% van a la red para encontrar y consumir mentalmente información no están interesados en crear contenidos eh, sino en recolectar opiniones a través de análisis de productos, comentarios, estudios, etc. Eh, un buen contenido en el perfil de la marca de las redes sociales y su email, siguen usando con frecuencia el email para comunicarse en lugar de, de conectar las redes sociales. Luego tenemos los eh, solicitantes de información, donde también se encasilla un 33% del usuario, van a la red para encontrar y consumir eh, información, Pero, eh, no crear contenidos, es repetitivo. Entusiastas. Los entusiastas, como su propio nombre indica y lo define, van a la red para eh, compartir intereses online la música, el cine, el deporte busca contactar con gente con intereses comunes fundamentalmente es un perfil más eh, juvenil y le gusta ser lo primero en recibir eh, información de marcas, pero exigen que esa información sea de calidad e interesante tenemos los solicitantes de oferta aquí se casilla un 30% de los consumidores buscan oferta y descuentos a través de los distintos canales sociales Facebook, Twitter, tampoco son muy activos a la hora de generar contenidos. Tenemos los compradores, donde se encasilla un 24% de los consumidores. Son más interesados en comprar eh, cuando están en la red, pero sus intereses no están limitados eh, está, está limitado a la hora de llevar a cabo la, lo que es la, la compra. Es decir, no se fían todavía de realizar eh, la compra por internet. Luego están los aristas las noticias, cuyo su propio nombre lo indica, ¿no? Se dedican fundamentalmente a consumir información, noticias y a compartir eh, información con sus eh, seguidores. Aquí se encaseñan el 21%. Luego tenemos los jugadores. Aquí sí me gustaría hacer un inciso Recientemente tuvimos una jornada en, en el Museo Picasso, organizábamos en la Universidad Internacional y en ella participó. Una persona guía turística eh, y al mismo tiempo trabajar con una consultoría en asesoramiento de juegos sociales, especialmente en Facebook, especializada para museos, eh, centros culturales, centros de arte contemporáneo, como una opción profesional complementaria. Luego nos encontramos con la opción de perfiles, otros perfiles denominados por ejemplo, mariposas sociales, donde se casilla un eh, su objetivo es hacer y mantener muchos amigos, o sea, es su prioridad, utilizar a redes para hablar fundamentalmente, pero no suele compartir información con compañeros de trabajo. Contamos después con la opción de que era ese 8%, solo un 8%, un porcentaje que debemos considerar de bajo, si tenemos en cuenta las opciones profesionales que nos pueden dar en el este caso de la. Las redes, las redes sociales, pues que se centran en el internet para hacer negocios, eh, buscar últimas tendencias, estudiar qué hace la competencia para volver a planificar. Voy corriendo porque tengo mayor interés en compartir con vosotros las experiencias actuales. Amplificadores, donde se encasilla un 7%, tiene que conectarse, fundamentalmente para recibir información relacionada con la educación, compartir recursos de información, recursos educativos. Y por último, la opción del libro abierto, ¿no? que son aquellas personas que se caracterizan por mostrar en la red todos sus gustos, todas sus opiniones, todas sus críticas, toda su... eh, no, no suelen responder mensajes, no suelen recibir ninguno de sus intervenciones. Me gustaría voy terminando. Bueno, recientemente se ha publicado este libro Microperiodismos, aventuras digitales en tiempos de crisis que como decía cuenta 12 experiencias de, eh, que las tenéis ahí, no voy a entrar en, en detalles de ellas experiencias de profesionales fundamentalmente del mundo de la comunicación <risa> cortas entrevistas cuentan cómo han eh, de, algunos, como decía antes, después de haber sido despedidos en medios, otros que han en, en comunicación, han utilizado las redes sociales como un potencial, pues, como un proyecto de trabajo, algunos eh, internacionales y otros muy locales, como podéis observar en los títulos de los proyectos. Por ejemplo, destacar: seguramente conoceréis esto del de 212.com, la experiencia de 212.com, o, o la de Microsiervo, pero claro, estos son proyectos conocidos por todos, ¿verdad? Sin embargo, en Málaga, la facultad, también podemos encontrar eh, algunos proyectos y eh, bueno, yo haya centrado un poco el hilo conductor de, de mi intervención. Yo le voy a pedir primero a Pedro que nos cuente su, su experiencia. ¿sí? Pedro es un estudiante de primero de periodismo. Voy a contar una anécdota a mi tal, Pedro sin incorpora, hace 3-4 meses, eh, una alumna, curso pasado, usan Facebook lo que faltaba, era un punto supersivo, no sé si está por aquí, la veo. y esa queja venía, ese lamento venía porque eh, resulta que un estudiante de bachillerato de 16 años en Estados Unidos había creado una agencia de noticias basándose en Twitter para seguir la campaña de las primarias, ¿no? y claro yo le contesté. ¿ver? Tenemos pocos ¿no? medios, conocimientos, en la facultad, ejerciendo eh, la, la profesión, en las prácticas, actitudes y, y conocimientos hemos dado para ello. Chapo, porque se le ha ocurrido a este chico de 16 años y no a lo mejor a los estudiantes de. de, de, de Y con el tiempo, al principio estaba yo solo y con, con el tiempo llegaba a 150.000 visitas al mes. No, bueno. Actualmente ya tenemos 150.000 visitas al mes como un grupo más, más grande, ya no estoy yo solo. Es un blog, tenemos noticias por actualidad informática, tenemos ya un servidor dedicado incluso se ha quedado dedicado en un acto mensual, pero se cubre bien con la publicidad como no me han anunciado antes, uno de nuestros patrocinadores es Pepe Fon, entre otros y como digo, 150.000 está domingo. Eh, otro aspecto a comentar quería recomendar lo los demás el nombre que le pusimos era el grupo el grupo automático y es uno del rol antes de que Andy de esta parte lo importante es buscar sinergia entre otras entre varias profesiones hoy día ya por si sí solo probablemente a poco tiempo podíamos llegar ¿No a mi dinero, ¿no? a mi tiene era para también sí, algo se gana no va para pagar los gastos pero para lo claro que en un principio mi música es totalmente gratuita ¿vale? en la página central en la que aparece es donde aparece colgada mi último trabajo bueno, aparece colgado mi último trabajo titulado Más que palabras en el que se... la página lo aceptó creo que fue el día 2 de agosto del pasado verano y fue nada más nada más aceptarlo esa página eh, empecé a promoverlo por las redes sociales El nombre de Viano es un, es un nombre que ha sido totalmente introducido en el mercado de la música de fisco nuevo eh, exceptuando algunas canciones sueltas y unos vídeos que todos conocen el, es un nombre nuevo nadie conoce piano ¿vale? esto quiere decir que eh, si alguien muy conocido sube una maqueta o un trabajo a esta página, las descargas aumentarán totalmente eh, rápidamente en el momento instantáneo en el que se sube pero bien, sin embargo, no. ¿Qué hice a la hora de, de promover este trabajo? Redes sociales. Promoción gratuita, promoción instantánea, promoción repetitiva y promoción totalmente directa con el usuario. ¿Vale? De este modo conseguí que un nombre totalmente nuevo, en menos de un mes, consiguiera más de 1.000 descargas. Cosa que agradezco. Vale. Eh, a día de hoy, creo que tiene más de 6.000 descargas. Incluso por redes sociales, en mi perfil oficial de Twitter, eh, hace un par de semanas me fui... Eh, tuve un fin de semana fuera y no, no pude conectarme. Pero puse un tweet en el que ponía en mi ausencia, podéis quien quiera puede escuchar mi, mi trabajo. Y puse el link. Conseguí más de 250 descargas en un solo fin de semana. En un producto, repito, nuevo. Y yo me quedé sorprendido. Eh, recibo muchos comentarios a través de redes sociales como Facebook, como Twenty, como Space, incluso en mi canal de YouTube sobre mi música. Y lo que más me sorprendió, porque claro, yo esperaba que digo, bueno, con esto conseguiré 500 descargas y que me escuche mi amigo. Lo que más me sorprendió es que a través de Facebook, esta red social tan mundial, me, me agregara gente y me dijera, tío, me flipa tu música. Escucho tu música y me flipa, y eres tan bueno como nombres que para mí Para mí son lo más que juego en España, ¿vale? Y me decían eso, y cuando yo me conectaba y decía, bueno, pues voy a responder, a ver de dónde a ver si, de qué zona de mal era él de repente me encontraba con que eran de Santiago de Compostela, de Murcia, de Barcelona, pero lo que más me sorprendió es que de repente un día me agregó, me agregó un perfil y me decía, tío, tu música me transmite muchísimo, y me gusta, me gusta muchísimo tu letra. Y me metí y dije, ¿dónde está? A ver, a ver por qué agilidad, digo... seguro que mi vecina. Y resulta resulta que me, me parece que era de Santiago, de Chile, o de México, de Sudamérica. Y dije, mi música ha llegado tan lejos, gracias a las redes sociales... Pues sí. Y, nada, nada yo eso, consumo pues mi música y... Otro... Es la venta de CDs. No le he dado tampoco mucho, mucho hincapié en esto, no quiero ganar tampoco dinero vendiendo CDs. Yo mi música la podéis contar totalmente gratuita en internet, la descargáis sin compromiso, dejáis los comentarios que queráis, espero que sean buenos. Y, y no hay nada. De hecho, creé una, solo he creado un evento en Twente y yo lo digo, en el que puse el enlace, escribí mi maqueta de descarga gratuita, puse el enlace y al final de todo. Añadí una imagen en la que se veía todos los CD, las copias físicas, y puse abajo, quien esté interesado, eh, mediante privado puede contactar conmigo y yo lo envié sin problema. Empezaron a llegarme correos bastante privados de que querían CDs. Que, querían lo, lo primero que hago, enfaté a la gente cuando me escribe, le digo, mira, lo tienes de descarga gratuita. Que sí, sí, pero yo quiero la copia física. Digo, yo te lo envío por correo. ¿Cuál fue mi sorpresa? Que a la hora de llegar a correo me pedían enviarlos, salía me parece que eran como 8 euros o cosas así. A partir de entonces, la gente que me pedía los CD, yo decía, mira, no lo voy a, ir a, ir a fuera de Málaga porque vaya a pagar mucho por mi música, y no quiero tampoco eso. Pero sin embargo, me sorprendió eso, me sorprendió que a través de redes sociales y... que es gratuito, que es de forma directa con el público, me sorprendió que, mediante unos programas de internet, mi música decía el lejos y la gente quisiera incluso comprarlo. ¿Tampoco va a pasar? ¿O sí? Bueno, muchas gracias. que nos rapeéis un poquito que se ha reto vamos a leer tenemos Huyo y me escabullo, busco un lugar oculto, un zulo profundo apartado del mundo, poder estar a gusto, escuchar lo más profundo, sentir mi corazón latiendo en cada segundo, las agujas del reloj ya no me dicen nada, una vida marcada por el tiempo que no para, busco la cuartada para empezar de cero, solo espero que mañana siga siendo sincero, puños de acero. Acompañan cada paso, es el trazo que rebaso cuando siente que estás solo, siempre hay alguien que acompaña, el señor de la guadaña, te acecha con sus flechas que al final siempre te dañan, si quieres un consejo sigue tu propia trama, construye tus sueños si no dejes de avanzar, aproveche cada instante, que amor nunca te falte, porque esta vida que sigues es mucho más que un drama.